Ya ha pasado un mes y es hora de una nueva entrega de esta gran sección que se ha convertido ya en un clásico de este canal. Me encanta contarles este tipo de historias que demuestran que con pocas palabras también se puede causar terror así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estas son tres historias cortas de la saga de videojuegos de Silent Hill parte 23. Buenos días tardes o noche aquí los saludos amigos Arturo Espectral, sea bienvenidos al mundo creepy de la venganza y comenzamos. Número 1. Cuenta la historia de Harry Mason, un escritor de 32 años que lleva consigo a su hija adoptiva, Cheryl Mason, a unas vacaciones en la zona turística de Silent Hill, un pequeño pueblo de Estados Unidos conocido por su ambiente muy tranquilo. Mientras conduce en las afueras del pueblo, Harry ve la forma de una joven caminando por la calle. Harry desvía su coche para evitar chocar contra ella y es golpeado hasta quedar inconsciente por el accidente de tráfico resultante. Harry se despierta y se da cuenta de que Cheryl ha desaparecido, por lo que se ve obligado a adentrarse en el pueblo cubierto de niebla, ajeno a los horrores que va a experimentar. La historia de Silent Hill se lleva a cabo en 1983. 1 Número 1 Número 2 El protagonista de Silent Hill 2 James Sunderland, recibe una carta de su esposa Mary, quien murió de una enfermedad hace tres años. 53 Mary le dice a James que vaya a una pequeña ciudad turística llamada Silent Hill, donde una vez fueron de vacaciones. 47 ella escribe esto. En mis sueños más inquietos, veo esa ciudad. Prometiste volver a llevarme allí algún día, pero nunca lo hiciste. Y ahora estoy aquí sola, en nuestro lugar especial esperándote, número 2. Número 3. El protagonista Henry Townsend experimenta una pesadilla en la que su apartamento está cubierto de sangre y óxido, y un espíritu lo ataca en su sala de estar. Henry ha estado encerrado en su apartamento en Fiel, el cuarto 302, durante cinco días, sin manera de comunicarse con el exterior y sufriendo pesadillas similares a esa frecuentemente 7 La puerta está cerrada con candados colocados desde el interior, las ventanas se han vuelto irrompibles y nadie lo puede oír fuera del apartamento. Un vecino que vive enfrente de Henry, Richard Braintree, a quien encuentra en un mundo parecido al exterior de su edificio de apartamentos. Al final del mundo, Henry encuentra a Richard en una silla eléctrica, con Walter Niño señalando un apartamento en la ventana. Los asesinatos se relacionan en el hecho de que los cadáveres de Cynthia, Jasper, Henry y Richard poseen extraños números en una parte de sus cuerpos, y Henry descubre que ese es el model asesino en serie Walter Sullivan. 8 revela que Walter era un huérfano a quien la orden de Silent Hill adoptó. Él creyó que su madre biológica era el apartamento de Henry, porque fue ahí donde descubrieron a Walter abandonado recién nacido. Según las investigaciones de Schreiber, Sujivan está tratando de llevar a cabo un ritual que requiere 21 asesinatos, los 21 sacramentos, para purificar a su madre se dirige a Henry y lo ataca. Tras derrotar a Walter, él murmura por última vez. Mamá Y el juego muestra uno de los cuatro finales diferentes, los cuales varían si él sobrevive o no a la batalla final y según la condición general del apartamento de Henry. Punto número 3. ¿Qué te parecieron estas historias? Por favor. Deja un like y comparte este video, si te gustaría ver más entregas de este mismo tema, y por favor no se olvide puedes contárnoslo aquí abajo en los comentarios o a través de Twitter utilizando con el hashtag soyhabitantes, para que te podamos leer todos los enlaces los encuentras en la descripción de este, y de todos nuestros vídeos y encuentras tanto a mi facebook como en instagram en todos lados como arroba susimas, y juro suscríbete al mundo crepiste de Arturo Espectral 3014, y en la venganza no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón. Que aparecerá pronto en su pantalla. Y les recuerdo que nos sigan a través de nuestros TikTok en todas las plataformas digitales. Y también en nuestro en el canal de secundario. Y la tercera que pronto subiré un video por allí. Y aquí se transmite en vivo aquí nuestro canal principal a las todas las tardes por allí. Y en todo lunes o viernes o sábado. Y después se sube a esas plataformas sin más ángulos aquí. Me despido si yo soy la señora te cuento de historias de terror. Nos vemos después. Adiós.